Ninguna consideración, ningún plan, ninguna estructura de gestión, ninguna ruta crítica ni ningún empoderamiento resultan lo eficaz que deberían si no se tiene acceso a las medicaciones específicas para cada enfermedad. Esto solo se logra cuando se conjugan el avance en la investigación de cada enfermedad, la voluntad política, la intención sanitaria de las instituciones públicas y el empoderamiento de los pacientes. Si no es bajo esta coyuntura, nada termina por cristalizar, o el ejercicio para ejercer los resultados se frustra, se agota o en el peor de los casos se pierde. De ahí la importancia de la deliberación y el cabildeo que convidan a todos a entender lo que se debe, lo que se puede y los alcances a lograr. Por ello, el ejercicio con los representantes o legisladores de cada país es fundamental para alcanzar presupuestaciones debidamente autorizadas por sus congresos. Lo que siga de ello ya será una tarea menos complicada. Latinoamérica, en el escenario de las enfermedades raras, guarda similitudes extraordinarias en cuanto a la problemática que requiere su atención. Por ello, lo fundamental y prioritario es alcanzar consensos que nos lleven a un manejo donde privilegiemos lo urgente, lo acompañemos de lo necesario y le atemos al final lo que puede esperar. La mejor oportunidad que tenemos de lograr nuestros objetivos debe observar con atención que el trabajo para llegar a resultados óptimos debe ser aliado, consensuado y programado. La dirección, la gestión y el costo de oportunidad dependen de los pasos firmes que pudiéramos dar. Sin una columna vertebral que atraiga las mejores causas, será imposible el éxito de nuestra participación. La alianza robusta en el tiempo solo puede consolidarse con disciplina, constancia y transparencia de cada uno de los involucrados en esta monumental tarea. A ello los convocamos.